Muy buenos días, muy buenos días, mis queridos amigos, qué gusto saludarlos y esta mañana de sábado les damos una bienvenida especial a cada uno de ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Como todos los sábados, en este horario aproximadamente, salimos al aire porque tenemos un mensaje y sin duda muchos de ustedes eh, de alguna manera nos han acompañado durante el año que pasó y ahora al comenzar el nuevo año queremos hacer votos para que el Señor nos acompañe y podamos todos eh, compartir la palabra de Dios en algún momento los sábados por la mañana. Siempre es un honor para mí poder tener este espacio y poder predicar el mensaje de Dios a las personas que así quieren escucharlo. De todos modos, eh, si tú puedes compartir y te gusta este mensaje, puedes hacerlo y con mucho gozo poder saber que tú estás compartiendo la palabra de Dios con otras personas. Y sin duda, muchos serán beneficiados y seguramente recibirán el mensaje de Dios eh, por escuchar este mensaje sencillo que nosotros realizamos cada sábado después de las 10 de la mañana. Eh, este sábado no es un sábado cualquiera, es un sábado muy especial, porque tenemos eh, es el primer día del año, 2022. Eh, comentaba el día de ayer que qué increíble que nosotros no nos eh, hayamos dado cuenta de repente que eh, habían pasado los años y que estamos ya a, en el 2022, cosa que muchas veces nosotros mismos no quizás nos dábamos cuenta que estaba pasando, pero está pasando, está sucediendo, está realizándose. Y en este momento muchos de ustedes y yo estamos experimentando un momento muy especial porque Dios está haciendo manifiesto a la vida de cada uno de que lo tenemos. Sí. Sí, estamos trabajando aquí una, un pequeño audio que nos está incomodando un poquitito, pero de todas maneras un saludo para todos ustedes nuevamente y deseamos que el Señor esté con cada uno de ustedes. El objetivo de este mensaje de esta mañana es comentar, seguramente muchos de ustedes han pasado eh, situaciones muy especiales en el año pasado, el año que terminó. Muchos de ustedes seguramente tienen muchas preguntas. Eh, ¿Por qué me sucedió esto? ¿Qué es lo que la vida me está tratando de mostrar? ¿O qué es lo que Dios, si es que crees en Dios, está tratando de decirme? Algunas personas habrán soñado situaciones difíciles y no les sucedieron. O quizás eh, se vieron en alguna situación muy bonita y la vida ha sido un poco cruel con cada uno de ellos. De todos modos, las circunstancias de la vida suceden están allí. Son espacios que aparecen en nuestro diario vivir, que de alguna manera tienen, de algún modo, alguna relación con nosotros, o de repente no. Pero cuando las tiene, generalmente nos involucramos en ella y nos damos cuenta de que aquellas circunstancias pasaron porque tenían algo que mostrarnos, enseñarnos, o nosotros teníamos que hacer algo en ese espacio que la vida nos dio. Y sin duda, más de uno de nosotros ha logrado algunas algunas cosas en el pasado que ahora le hacen rememorar y decir yo no quiero pasar eh, o sí quiero lograr o a mí me gustaría repetir aquello que normalmente hemos eh, alcanzado y que nos da satisfacciones. Eh, estaba tratando y pensando en mi eh, banner para saludar a mis amigos por el nuevo año que comienza el día de ayer, hacer un banner donde yo pueda expresar mi seguridad y mi confianza en el Señor. Y justamente puse en mi banner, ustedes lo pueden ver allí en mi Facebook, este, puse, he decidido creer o poner mi fe en el mismo que me guió, en el mismo ser que me guió en el año 2021. Y sin duda, esto expresa en resumen lo que para mí ha sido el año 2021, un año de experiencias nuevas, quizás un poco más apaciguadas porque estamos en una situación difícil como esta situación en la cual la mayoría de nosotros no podemos salir a las calles porque estamos con supuestamente un virus que está contaminando a los seres humanos y matando a muchos de ellos, y poniendo a la familia en situaciones realmente catastróficas. Si es verdad o no es verdad este virus, lo que sí sabemos es que eh, las situaciones del mundo hoy en día están en, en peligro, están en una en un nivel de incertidumbre que nos causa frustración, desesperación, porque no sabemos qué es lo que viene para el futuro. Conversaba justamente con una persona que estaba muy preocupada respecto a las cosas del futuro, y justamente conversábamos sobre ese tema porque me llamaba la atención su gran preocupación, y de alguna manera un nivel de desesperación que a muchos de nosotros nos hace una pregunta, ¿por qué nos desesperamos del futuro? ¿Por qué nos desesperamos de las cosas difíciles? ¿Por qué nos ponemos en situación de frustración y desesperación si es que realmente confiamos en el dador de la vida, en el creador de todas las cosas? He allí entonces mi reflexión. Sin duda, eh, la escritura eh, nos presenta que el tiempo final no serán tiempos muy fáciles. Y una de las preguntas que los discípulos le decían a Jesús es, sabemos que tú te vas al cielo y que vas a venir. ¿Cómo sabemos que vas a venir? ¿Qué señales nosotros tenemos de que vas a venir? ¿Cuáles son las pautas que nos vas a dar para que nosotros podamos entender de que estás cerca? En el capítulo 24 del libro de San Mateo encontramos la descripción de Jesús respecto a los tiempos finales de la historia de esta tierra. Dice la Biblia en el capítulo 24 de San Mateo, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? La majestuosidad del templo de Jerusalén era realmente notoria. Y sin duda, este contexto del templo está en relación, o el contexto de saber que el templo era algo importante para los judíos, está en relación de que en el templo moraba Dios y que de ahí venía la salvación para Israel. Entonces Jesús les dice, ¿veis esto? De cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una de las primeras señales que nosotros deberíamos admirar o mirar para poder entender de que las profecías de Dios tienen una razón de ser, y que existen, y que están allí, y que van a suceder, es esta primera profecía. La primera profecía de Jesús es que el templo sería destruido, y que no quedaría piedra sobre piedra. Hoy, para aquellos que son incrédulos, para aquellos que son un poco escépticos a las cosas de Dios, tú puedes comprobar que lo que Dios dijo en esta primera profecía, parte del capítulo 24, a través de Jesucristo, diciendo que nada del templo quedaría, sucedió. Nosotros sabemos en la historia que después del año 70 ese templo no existió más. Y hoy hay toda una profecía respecto a la reconstrucción del templo de Jerusalén y al traslado de la, de la bestia o del anticristo para que pueda tomar el control en Jerusalén y poder poner su trono allí. Es toda una... una una descripción bíblica que es importante que en algún momento tal vez podamos estudiarla. Pero la profecía de Jesús en este capítulo no dice otra cosa más que lo que Él está diciendo es verdad, que sucedió exactamente como Él lo había descrito y que todas las cosas que voy a leer hoy en adelante también van a suceder y muchas de ellas, muchas, muchas de las cosas que vamos a leer, muchas y ya, ya se cumplieron o ya sucedieron. Y el hecho que haya sucedido nos va dando las pautas de que las cosas que vienen para adelante también van a suceder. Es importante que tomemos este, este concepto de esta manera y con esa orientación, porque es importante saber que lo que Dios viene diciendo respecto del futuro no es que nada de lo que ha dicho en el pasado para su futuro, es decir, lo dijo en el pasado en el futuro inmediato, no ha sucedido. Todas las cosas que Jesús dijo que sucederían, sucedieron. Y muchas de las cosas están sucediendo y muchas de las cosas van a suceder. El hecho de que hayan sucedido en el pasado, nos da a nosotros la pauta de que si sucedieron en el pasado, cuando fueron dichos antes de que sucedan, entonces significa que van a suceder también en el futuro. Capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se fueron al monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, no. y ya que has mencionado que el templo se va a destruir y que no va a quedar piedra sobre piedra, entonces dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La fin de, el fin del siglo aquí es utilizado en el contexto de la escritura como el fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Bueno, eh, hemos vivido desde que Jesús estuvo en esta tierra ya 2022 años, y durante esos 2022 años muchas cosas han sucedido. Muchas de las cosas que han sucedido están relacionadas con falsos Cristos a través de los tiempos falsos cristos, falsos profetas. Versículo eh, eh, Más adelante, en los versículos 10, 11 y adelante, comienza a mencionar de falsos profetas, falso, falsos líderes religiosos que aparecen en el camino. Incluso en, en este tiempo hay uno que dice que es el Cristo y que sana y que profetiza y que dice cosas. La profecía no falla. Una cosa interesante que nos menciona la palabra de Dios es que lo que ellos, lo que la palabra de Dios dice, es exactamente lo que va a suceder. luego dice que además de los falsos cristos que engañarán a muchas personas con falsas doctrinas, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, COVID, en todos lados. Dice, y hambre en todo lugar. La población mundial sufre de hambre. Lugares aquí en Perú o en Sudamérica, Venezuela, con los gobiernos que han salido a robar el dinero del pueblo, podemos darnos cuenta nosotros que... La pobreza, el hambre, eh, es el pan de cada día. En vez de comer pan que alimenta, comemos pan de necesidad. Terremotos en diferentes lugares. Hoy podemos monitorear en nuestros celulares los terremotos en cualquier lugar del mundo. Es impresionante. ¿Cuántos terremotos existen ahora eh, comparado a los años anteriores? La palabra de Dios dice bien claramente que los terremotos aumentarán. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Cuando yo escuché aquel día a las 7 de la noche que el gobierno había decretado inamovilidad en toda la ciudad, me quedé sorprendido y dije, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué está sucediendo en el mundo? Y pocos días después comenzamos a ver Dolores en, todos, en todas las familias, en todos los hogares. Las sociedades comenzaron a sufrir la muerte, el dolor, los hospitales llenos de gente muriéndose. Entonces vienen las siguientes profecías de Jesús. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Yo no sé si te has dado cuenta, pero últimamente está sucediendo una segregación entre las personas que se vacunan y los que no se vacunan. En Estados Unidos, el 49% de la población de 380 millones de, de habitantes no se quiere vacunar. Y aquellos que no se vacunan están siendo segregados de sus trabajos, están siendo separados para no poder ingresar a las tiendas, para poder entrar a sus trabajos para entrar a, una, a un teatro o un avión, porque no tienen las vacunas. Eh, entregarán a tribulación por causa de mi nombre. La razón por la cual la gente, muchas de ellas, no se vacunan es porque no creen en las vacunas. Otras, porque son cristianos y creen que Jesús eh, nos ha dicho que en el mundo habrá tribulación porque el anticristo y todos estos movimientos en contra de la voluntad de Dios... Comenzarán a separar a las personas que creen en Dios y los que no creen, los que aceptan y los que no aceptan la voluntad de Dios. Aborrecerán, tribulación, seréis aborrecidos y os matarán. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ya hemos visto en los grupos religiosos, eh, muchas personas no pueden ingresar a sus templos, porque sus propios hermanos los están segregando. Sus propios hermanos no los dejan ingresar al templo. Sus propios hermanos no los dejan este, alabar al Señor y los están prohibiendo ingresar a sus templos por miedo a que sean multados o cerrados. Versículo 11. y Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, se enfriará. Es increíble cómo el mundo ha entrado en una situación de indiferencia total. Los seres humanos ya no se identifican con las necesidades de las personas. La indiferencia es tal que dice la palabra de Dios que será multiplicada la maldad y el amor de muchos se enfriará. Hay gente que ya no hace bien, ya no hace el bien. Nosotros estamos sorprendidos por la actitud de las personas que toman el poder y ya no tienen ni siquiera misericordia, no tienen ni siquiera conciencia de las necesidades de sus pueblos, roban a diestra y siniestra, actúan en contra de la bondad. La maldad es tan visible que su amor ya no existe. Vivimos experiencias de estas, o de esta índole en este tiempo. El mundo entra en una situación realmente catastrófica. Los líderes de los países son tan indiferentes a la necesidad del hombre que no les interesa tomar el dinero de, la, de aquel que necesita. Por haberte, haberse multiplicado la maldad, hoy los asaltos, los robos, por un reloj, un celular, te matan en las calles. ¿Qué produce esto en el corazón de, de cada uno de nosotros? Incertidumbre, rabia, frustración. Muchos se desanimarán a causa de, este, de esta situación. A causa de la situación del mundo, muchos han comenzado a pensar de que no tuvo sentido existir, vivir, hacer tanto, trabajar. Comentaba hace unas dos semanas atrás con un amigo de una persona que queríamos mucho y que dejó un colegio, trabajó mucho para que ese colegio pudiera existir, atender a los niños en la educación. De un momento a otro, el COVID se llevó su vida. Y ahí está el inmenso monumento, construcción de toda la labor hecha durante tantos años. ¿Qué se hará con eso? No sabemos. Pero parece que la vida no tuviera sentido. Pero el versículo siguiente, versículo 13, dice lo siguiente: Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mi objetivo al predicar este mensaje esta mañana no es solamente decirte lo que está pasando y quizás concentrarnos un poco en lo catastrófico de este mundo y lo difícil que está pasando. Uh, muchas familias, que están pasando muchas familias en el, en el mundo a raíz de las uh, situaciones difíciles de, de la sociedad, sino también animarte a que tú puedas confiar y perseverar en el Señor. Sus promesas son grandes, son concretas. Sus promesas son definidas para cuidar de ti, para salvarte más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hoy las redes divulgan nuestros mensajes. y El versículo 14 nos habla acerca de una profecía que debe cumplirse en este tiempo, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces recién vendrá el fin. Es una cosa interesante lo que muchos vaticinaban y decían que el cristianismo no tenía razón de ser, cuando el comunismo y el socialismo estaban tomando control de los países. Hoy tenemos un socialismo un poco más este, gris, ¿no? mucho más acomodado a las, como decía, a las conveniencias económicas y sociales. Sin embargo, cuando esto estaba tomando fuerza en el tiempo de la Unión Soviética y estos países como Alemania, <coughs> nos damos cuenta que Parecía que el cristianismo no iba a subsistir. Pero han pasado las, los años y, los, y el cristianismo sigue firme. Y el Evangelio de Cristo sigue predicándose a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y ahora más a través de las redes sociales. Vamos a tener dentro de poco un ministerio en el TikTok, porque parece que la gente está este, caminando hacia esa orientación para poder utilizar el TikTok para eh, escuchar mensajes cortos, precisos, Muchos de ellos en burla, memes y mensajes de todo tipo, pero nosotros lo vamos a utilizar para predicar el Evangelio. Así que este Evangelio va a ser predicado en todas las redes, en todos los medios, de todas maneras, en todo lugar. Si el enemigo creyó que, que estas redes pueden ser utilizadas solamente para el mal, eh, se equivocó porque Dios tiene un plan a través de las redes para predicar el Evangelio a la gente que está allí. ¿Quién sabe una palabra de ánimo puede salvar la vida de una persona que escucha un tiktok o un pequeño mensaje corto que se va a presentar de aquí en adelante eh, también dice la biblia que muchas de las naciones conocerán acerca de cristo entonces vendrá el fin versículo 15 por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación de, desoladora del que habló el profeta daniel el que le entienda entonces los que estén en judea huyan a los montes y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de los que estén en cinta y de los que quieren en aquellos días. Bueno, la situación se va a poner muy difícil. Cada día vemos nosotros más eh, desesperación, ansiedad de las gentes. Es la señal más importante de la sociedad hoy en día, la gente está dispersa, mentalmente está desconcentrada, no entiende por qué suceden estas cosas, porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios, porque no conocen el amor de Dios y su mensaje, no conocen el plan de Dios para esta tierra y ese plan maravilloso de la restauración y la redención del ser humano. Muchos hoy en día están concentrados solamente en su necesidad. Eh, están frustrados porque no tienen con qué llenar la panza o con qué sostener a sus hijos en los proyectos del futuro. Se olvidan de que Dios tiene un plan, un propósito. Para que este propósito sea entendido para los seres humanos, necesitamos volver a la palabra de Dios. No podemos quedarnos en las circunstancias de la preocupación solamente. Tenemos que dejar un momento aquellas cosas y meternos en el estudio de la Biblia para comprender qué tiempo estamos viviendo. Es como mirar la hora. Es como estar conscientes cada momento para poder darnos cuenta qué hora es, a qué hora tengo que volver a casa o a qué hora tengo que hacer tal o cual trabajo. De la misma manera tenemos que ingresar a buscar la hora de Dios para esta tierra, porque el que está en su azotea no baje, si es que ya llegó la hora. El que está en Judea no, no baje a los montes o no vaya a los montes este, para buscar alguna cosa allí. O si está en el monte no baje al valle. Habrá un momento en el cual la desolación, la abominación desoladora llegará a esta tierra y los hijos de Dios no podremos estar ni en la ciudad ni en lugares públicos porque la situación será realmente difícil. Eh, cuando yo recuerdo un poco lo que dice el apocalipsis, que los que tienen la marca de la bestia en su frente o en su mano no podrán comprar ni vender, me pongo a pensar en lo que está sucediendo ahora con el COVID. Hoy no puedes ingresar a una tienda si no tienes tus vacunas. No puedes subir a un avión si no tienes tus vacunas. O sea, está siendo limitado. Está siendo segregado, tal como dice la palabra de Dios. Y muchos no se han vacunado porque tienen una convicción religiosa, una convicción de que Dios le va a proteger y que él no necesita de esa vacuna que de paso muchos dicen que no lo es. Entonces el versículo 20 dice, Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Algunos me preguntaban por qué dice en invierno, posiblemente será difícil moverse de un lugar a otro cuando está la nieve, cuando está la lluvia, o cuando las carreteras no estén suficientes como para poder escapar de las ciudades. Ni en día de reposo, porque seguramente el día de reposo será un día en el cual la mayoría estarán concentrados en un lugar y serían apresados todos juntos. Por ahí alguien dijo que eso podría ser una manera como interpretar este, este texto. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Los tiempos del fin serán muy, muy difíciles. Muchos hijos de Dios perderemos la vida. Muchos que creemos en la venida de Jesús y predicamos su mensaje, no estaremos vivos para esos tiempos porque la situación será sumamente difícil. ¿Quién podrá soportar? Dios conoce los corazones y Él sabe a quiénes preservar y por qué. ¿Cuál es la razón? la gran tribulación será cual no ha habido nunca en la tierra. El mundo estará convulsionado, de tal manera que las corrientes del mal controlarán la sociedad, el mundo. Entonces Dios actuará. ¿Cómo lo hará? Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo no sé si es un asunto mental, pero conversábamos hace solamente dos días de que parecía que este año había sido un año más corto que los años anteriores. Que los días habían pasado tan rápido que no nos habíamos dado cuenta de que el año se fue. Hoy estamos en el año 2022, en el primero de enero, y seguramente muchos nos preguntarán cómo pasaremos este año. Bueno, en la gran tribulación, la palabra de Dios dice que los días serán acortados por causa de los escogidos de Dios. Entonces, si algunos dijere mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis porque se levantarán falsos cristos, Vuelve a repetir lo que mencionó al comienzo, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Será tan fuerte la tentación, será tan fuerte los argumentos para tratar de demostrar que ellos son los cristos, no lo dirán que son, que son falsos, pero son falsos. Pero será tan fuerte su argumento que muchos podrían caer. Será tan fuerte que si fuera posible engañarían a los escogidos. Y yo os lo he dicho antes, está repitiendo. Así que si os dijeren mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque con, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, no crean a aquellos que se presentan y que no hacen lo que Dios dice que harán, que no practican lo que Dios dice que practiquemos, no hagan lo que dicen aquellos falsos cristos, porque cuando el Cristo de Dios venga, el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, será notorio para todos, buenos y malos. Allí aparecerá entonces el Hijo del Hombre. Es importante que nosotros aprendamos de la Biblia, escudriñemos la escritura. A veces... Yo soy un poco rebelde a ciertas interpretaciones antojadizas que muchas personas hacen de la Biblia. Utilizan la Biblia para sus propios beneficios o para favorecer a su grupo religioso. Y Esto sucede en todas, en todas las religiones, en todos los grupos. Quieren tener la verdad y toman un texto de manera malintencionada y la utilizan para poder argumentar a favor de sus propios antojos humanos, de su propia conveniencia. Y cuando escucho sus mensajes, yo digo, ¿qué, ¿qué habrá detrás de todo eso? ¿Qué es lo que estará buscando? Y es bien fácil, si usted continúa escuchando el mensaje de esas personas que hablan de Dios y que dicen de Cristo y que son representantes de Él, se van a dar cuenta que finalmente terminan buscando un beneficio o económico, o de fama, o de posición. Que lo único que les interesa es eso. Hacen labor social, incluso diciendo que son enviados de Dios para atender la necesidad humana. Y solamente eso sirve como un instrumento para levantar su prestigio y terminar pidiendo dinero, pidiendo posición, alcanzando más fama. Tenemos a muchos de ellos que utilizan la fama para poder vivir y de eso tomar el dinero de la gente eh, y aprovecharse de ellos. Es realmente catastrófico, inhumano, lo que vemos ahora en el Evangelio, cómo muchos utilizan el Evangelio para aprovecharse del necesitado, del desesperado, del desorientado. Por eso esta mañana yo quisiera terminar llamando a tu corazón, no solamente a tener la esperanza de que Dios guiará nuestros, nuestras vidas en los tiempos del fin, sino también que Él nos dará el toque de trompeta, el mensaje certero en el momento certero. Pero yo te hago una pregunta, ¿tú sabes cuándo es el momento certero? ¿Tú sabes cuándo es el momento exacto cuando Dios dirá salid de las ciudades, huid a los campos, no vuelvas a la ciudad a tomar tu capa? ¿Tú sabes cuándo sucederá eso? Muchos de nosotros no sabemos, o muchos de ustedes tal vez no lo sabrán, porque no escudriamos la palabra de Dios. Yo quisiera que en esta ocasión, tú hoy día que escuchas este mensaje, vayas un momento al capítulo 24 de San Mateo y comiences a leer. Lo que está sucediendo en este mundo. Cuando tú leas allí, vas a describir exactamente lo que está pasando en esta, en esta sociedad, en este tiempo. Y tú puedes fácilmente darte cuenta de que Dios está obrando y que el Señor te está diciendo que el tiempo está llegando. Pero al lado de la gran incertidumbre, de la gran desesperación de la sociedad, hay un mensaje que siempre yo voy a tratar de dártelo para que tú puedas Tener esperanza. Capítulo 91 de Salmos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 7. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Cuando las plagas cayeron sobre Egipto, Muchos de Israel que trabajaban en Egipto no fueron tocados por las plagas. En el tiempo final, muchos de los hijos de Dios no serán tocados por las plagas. No serán tocados por el mal. Por eso dice el versículo del capítulo 91 del Salmo 4. Eh, Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. No tocará tu morada, no tocará tu cuerpo. Dios está aquí para protegerte en los momentos difíciles de la sociedad, de la pestilencia de la maldad, de la incertidumbre. Las señales se están sucediendo, pero no temas, porque el Señor protegerá tu vida, estará contigo en el momento de angustia. Cuando no tengas que comer, cuando no tengas de dónde subsistir, qué hacer para poder sobreponerte a las situaciones difíciles de esta tierra, de este mundo, el Señor proveerá. Sí, Boris, yo te entiendo que Dios proveerá, pero durante este año he pasado momentos difíciles, Dios no ha provisto. Posiblemente tu fe esté debilitada. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que la fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios. La única manera en la que tú puedes realmente no sucumbir ante la desesperación, ante la angustia, es si tienes confianza en el Dios creador, en el Dios sustentador, en el Dios que trae para ti una promesa de vida eterna. ¿Sabes cómo es la única manera para conocer a ese Dios? es a través de su palabra. Si te pasas una hora mirando el internet, dos horas escudriñando otros temas, tómate solo diez minutos cada día para escudriñar la palabra de Dios. No olvides que el tiempo que tú ocupes para conocer de Dios te permitirá acrecentar tu fe y fortalecerla en las promesas que Él nos hace en su palabra. Si tú realmente crees importante conocer acerca del futuro, no vayas a los agoreros. Yo pude ver en un programa a una tal bruja diciendo lo que sucederá con los políticos, con lo que sucederá en el próximo año, con las personas importantes. Ellos solamente son agoreros. Son malagüeros de la vida del ser humano. La palabra de Dios es la única que te puede dar confianza y seguridad. Porque junto con la palabra de Dios viene la promesa. La promesa de Dios es plena, es pura, es completa. Y te protege de las acechanzas del divino, de la incertidumbre, del miedo. Por eso yo te ruego que tú vuelvas a la palabra de Dios esta mañana. Y que puedas, escudriñando la Biblia, acrecentar tu fe. Porque la fe se acrecenta por el conocimiento de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo te ayude a comprender lo importante que es escudriñar la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, agradecemos tu, tu verdad, tu palabra. Porque a través de ella nosotros podemos Saber más de qué es lo que viene para el futuro y cómo tú nos vas a proteger porque tú en tus promesas pasadas ya has cumplido tu promesa y eso nos da seguridad de que seguirás cumpliéndola en el futuro. Yo quiero, querido Padre, rogarte esta mañana que me des mucho más valor, fe y salud para poder continuar con este mensaje cuida mi cuerpo, cuida mi mente y que pueda ayudar a otros a comprender tu palabra y que comprendiendo tu palabra puedan ellos justificar su fe. Dame el ánimo que necesito para poder confiar más en ti y hacer con espíritu pronto, como dice tu palabra, dominio propio, avanzar con este mensaje. Señor, bendice tu palabra en los corazones de aquellos que están escuchando este mensaje que no vuelva a ti vacía, que pueda dejar en ellos esperanza y sobre todo la información necesaria para poder prepararse para aquel día cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Te entregamos nuestro corazón y rogamos tu bendición a comenzar este nuevo año, que puedas tú estar con nosotros de manera permanente, guiando nuestras vidas, nuestros negocios, nuestras nuevas experiencias, que puedas ayudarnos a tomar las decisiones más correctas y que podamos elegirte a ti sobre todas las cosas. Te entregamos nuestra vida en tus manos, en tus brazos de amor, para que tú nos guíes por el mejor camino. Te lo pedimos y te lo pido como un humilde siervo tuyo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amado, Amén. yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice el Señor. Es el deseo de Dios que tú tengas prosperidad. Comparte este mensaje con las personas que tú quieras. Compártelo en tu Facebook, en tu Instagram, en tu Twitter, donde tú quieras. Si tú quieres también ver este programa en, el, en los videos de YouTube, yo tengo un canal que se llama Boris Darmon Canal. Puede visitarme allí y vas a encontrar los mensajes que tenemos de diferentes temas. Puede buscar aquel que te interesa y también compartirlo con otras personas. Boris Darmon Canal en YouTube puedes tú visitarnos. Que el Señor te bendiga, que tengas un feliz sábado. Este es el programa de todos los sábados, tu encuentro con Dios, con Boris Dartmouth. Nos vemos el próximo sábado. Que Dios te bendiga.